yo tú te has visto, tío. Es que no había manera de salvar esto, Nano, mira. A ver, o sea, es que todavía estoy... Mira. joder pero no tires, hostia. no Nano, es que si no, no corto... No para de tirar, joder. Vas a dejar ahí calvo. Que si no corto, no se va Mejones, esto. Mano. O sea, esto, si yo no te lo corto, ¿cómo te arranco cachos de cerebro? ¿Le has abierto la cabeza a un zombi o algo y has metido tu cabeza adentro? Yo qué sé qué coño pasa, esa un huevo. Ven aquí. A mí. Mano, mira ese flequillo, si es que. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Te crees que Joder, puedes llegar y... así a casa, Nano? Ni dejarte, me cago en Dios, nano, no paras. ¿Cómo? De... Que que me quedo. Es que no paras, ¿Cómo? hostia. Es que no, Pero, para, no, a paras, ver. no paras, no paras, no paras, no paras. ¡Sumba! ¡Mírate! ¿Qué? ¿Qué? ¡Que vas cubierto de sangre y lleno de cerebro, nano! ¿Cómo no, quieres me que no me queje? Ahora me vale, ahora este te duchas, está... pero... A ver, levanta la cabeza y déjame que te cortes este puto pelo, nano! Pero si estás haciendo lo que te sale del coño. ¿Cómo que estoy haciendo lo que me sale del coño? Uf, mira las puntitas, ¿dónde están? Mira las ¿Pero qué puntita querías que hiciera? O sea, ¿dejarte toda la cabeza llena de trozos de zombi? ¿Tú en qué puto planeta vives, chaval? Tampoco era para tanto. ¿Cómo que tampoco era para tanto? Pero tío, si sí, parece que te no has revolcado tanto. en una fiesta necrofílica. No, no, no, no es para tanto. Joder, pues no habré venido veces, ¿sabes? Eso es lo peor, que has venido, pero 70 veces así. O sea, nano, de verdad empieza a pensar que te va el rollito raro o algo, ¿sabes? O sea, o sea sí. tú te tiras zombies o, sea, ¿qué o coño, algo. ¿qué, o coño, qué... ¿Qué coño quieres que haga con los zombies? ¿Qué hago? ¿Qué hago con eso? Pues no ofrecerte de antorcha humana, por ejemplo. Joder, no. ¿De qué te crees que vivimos aquí? ¿De qué te crees que vivimos? Pues igual si te aire? dedicaras a otro tipo de cosas parecerías una persona un poco más presentable sí, Me voy a hacer y banquero, ¿no? ¿Banquero no? banquero no no, claro, sí, pero sí. yo qué sé! ¡Yo qué sé! ¡Búscate sí, algo! Hombre, claro, habrá algún un zombi con fondo de inversión Pero no te das claro, ¿no? cuenta que eres yonki profesional, ¿no? que te pagan por chutarte ¡Hombre, ya! Sí, joder. ¡Joder! Es que así nunca el, vamos a salir a de punta. nada ¿Cómo que es algo? Sí. ¡Claro que es algo! Si es que... ¡Vamos a ver! ¿Pero tú dónde coño has aprendido a cortar el pelo? O sea... Es que es que te estoy... ¿Que, que dónde coño has el pelo? Estaba yo haciendo la FP cuando me conociste, gilipollas. Puta ya, me estás haciendo fumar porros en la entrada, eh. Serás un normal y tú pinchándote Jaco en el descampado de al lado. Joder. ¡Y nunca te lo he choncara. Pues por lo menos no me engaño ¿sabes? Yo sé lo que hacías, tú sabes lo que hacías. Mira, FP, eso hago, FP. ves, Eso hago, chato. Qué hago Dios. Eh, eso hago. ¿Quieres que haga más? ¿Qué es lo que quieres? quedarme. Pues no lo sé, pero igual. puedo no, conseguirlo, lo estás consiguiendo. Lo o sea, lo Espera, estás consiguiendo. Cada vez que corto creo que voy no tanto o sea, como a si un tu cabreo. Uy, qué bien. Pero a mí me relaja, mira. Por culo que. ¿Y eso ya? Empieza a darme gustito, ¿eh? A ver, y si corto por aquí... ¿también si me no me ni mirar, no me quiero ni mirar. Normal, yo con esa jeta tampoco me querría mirar al pues espejo. Pues coño, pues vete, eh. cuando quieras, te puedes ir. ¿Sí? sí sí ¿Sí? ¿Y quién va a venir a lavarte tu ropita, a cortarte ¿Sí el hace? pelo, a recogerte sí, no, cuando pero... te quedas pedo perdido y estás rodeado de... Zombies, masoquistas y toda esa chusma rara que se te junta alrededor porque como vas tan ciego, como una patata, todo el mundo se puede aprovechar de ti. O sea, pero tú no te das cuenta lo que hacen contigo, tío. Y luego encima... ¿Tú sabes en qué mundo vives o...? o... ¿Que si sí, sé en qué mundo vivo? No, ¿Te acabas de hacer un chutazo o... No, no me hago. No, ¿Vives? el que se hace los chutes eres tú. Yo no pillo hace, un poquito, ¿no? chato. No yo pillo hace. un poquito. Tú solo un culín. Claro. Solo un culín. ¿Yo? Sí, hay una diferencia, ¿eh? Entre un culín y ponerse hasta el culo todos los días para que otros papanatas se utilicen claro. de repelente. Claro, claro. mira, Filipollas. eso lo hago yo porque quiero. Lo hago yo porque quiero, porque nadie me obliga. ¡Ah! Y como nadie te obliga porque quieres no, guapo? ¿Por qué coges un... No, que no, los... sé ¿por qué me cagas? Aquí. Pues estás aquí porque no tienes bueno, a otra. Nadie me obliga, ¿eh? No sé ni qué coño me dices. Estás aquí porque no tienes a otra. Bueno, ¿qué? ¿Has terminado tu obra de arte? ¿Tu maravilla o qué? No, espera. Vamos a ver. Por aquí, por ejemplo, podríamos meter seguro. Es que las puntitas, las putas puntitas. ¿Sabes qué? Las puntitas. Cuanto más me cabrea, no sé, más ganas tengo de cortar. Mira, así vas a cortar igual desde el principio, ¿sabes? O sea, ahí es lo que te salga del coño. Pues ya sabéis quién manda, gilipollas. ¡Hala! Sí, sí, la próxima vez que quieras pasar un ratito bueno, me lo cuentas, ¿sabes? Sí, y la próxima sí. vez que tú quieras que te recojan cuando estés, pero pedo perdido. ¿Qué coño quiere que me recojan? Si estoy seguro ¿Sí? que quiero quedarme ahí, ¿sabes? Y que me dejen en paz, no de venir ahí. Gilipollas. Que, la... que se te comen cualquier día. Y tú no te das ni cuenta. Que a mí no se yo me comen. Yo trato de. A mí eh, no se me comen. Estoy hecho de acero. A mí no se me comen. Pero tú, ¿quién te has creído que eres John King? ¿Sabes cuánto mierda? tiempo ha ido así? ¿Y ¿Qué? ¿Y ¿Eh? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Pero ¿El te... pelito? ¿Qué me ha pasado? Que me ha pasado? Uh. ¿Esto qué es? ¿Esto es sangre? De sangre. Oh, ¿Qué mierda? Un poquito de sangre. Vamos a tener que cortarlo todo. Muy bien. Es ¿no? un imbécil. Porque yo, si te digo estas cosas, Joder. será porque en el fondo, aún. Aún después de toda tu mierda, te aprecio un poco, ¿vale? Pero tú eres tan imbécil que no eres capaz de mirarte al espejo y ver cómo has venido Que me has llegado no, con no. El cerebro en la cabeza y lleno de no sangre, ¿Cómo chaval Como venido no lo puedo ver, pero desde luego veo cómo me estoy quedando, ¿sabes? Sí, pues mírate otra vez, ¡A Mírate puta otra madre. vez y la próxima la vez te buscas a otra que te lo arregle todo la Porque la a mí me tienes madre. hasta el coño, son sí. normal ya, No te preocupes, ya me buscaré otra ya ¡Puta madre de pelo, eh! ¡Cago en Dios!